Hmm. Um, ¿Puedo ayudarte? Sí, eres Betty Boop, cierto. Wow, oh, ha pasado un tiempo desde la última vez que había sido llamada, así... No sé si me conozcas, pero soy Jaco. Solía tener un show llamado Animaniacs. Oh, sí, recuerdo el show. Ustedes eran muy graciosos. <risa> Escucha, estoy seguro de que probablemente te llegan a pedir esto muy seguido. Pero podrías hacer aquello? Um, ¿Te refieres a esto? No, ¡Oh, por Dios, me encanta. <risa>